vamos a dar algunos consejos para sujetar su bicicleta, primero con una cadena en alguna reja. Lo ideal es encontrar una U invertida, un otro tipo de estacionamiento, pero en la realidad muchas veces no se encuentran en la calle y lo más probable es que te encuentres una reja de este tipo. Primero, la llanta delantera, porque es la que más fácil podrían quitar, porque traen bloqueo rápido el cuadro y el soporte, en este caso una reja lo enganchas ¿por qué deben ser las tres? porque si solo lo engancharas a la llanta pueden quitar la llanta y se llevan tu bici aquí si, si lo zafan se queda enganchada con, con la cara una forma más y todavía más segura es separar la llanta delantera, y colocarla junto con la llanta de atrás y entonces unes también con el cuadro. Eso lo puedes hacer también si tu cadena es muy corta y no alcanzas a sujetarla en la parte de adelante. Entonces quitas la llanta, la colocas a la altura de la de atrás y enganchas. Entonces ya tienes asegurada la llanta de atrás, la llanta de delante, el cuadro, sujeta bien a la base. Otra forma de asegurar tu bicicleta es con un candado de U, que es un poco más difícil de abrir, porque necesitarían un esmeril eh, con conexión a la corriente o de pilas, que son bastante escandalosos. Entonces, lo mismo, pasas la U por la base el cuadro y por las dos llantas y de esta forma ya queda asegurada tu bicicleta y tus dos ruedas. Ahora la vamos a enganchar en una U invertida y aquí también lo ideal es que puedas zafar la llanta de delante y ponerla atrás. En caso de que no se pudiera colocas la, la llanta de delante al poste vertical. Enganchas primero el cuadro, el tubo, y lo pasas por el medio de los brazos. así ya tienes los tres elementos que decíamos hace rato. La llanta, el cuadro. Con el U-Lock lo mismo. Vamos a buscar el tubo que está en vertical, porque con ese nos alcanza mejor. Entonces, pasas la U por el poste enganchas, cuadro y llanta. Y de preferencia que la chapa quede mirando hacia ti para que sea más fácil cuando llegues, aunque se ponga otra bicicleta del otro lado. Hasta la fecha no existe un sistema de seguridad o un candado que te garantice 100% que no lo puedan abrir. Pero con esos consejos puedes darle un poco más de seguridad a tu bicicleta cuando encuentres un biciestacionamiento o cuando te enganches a una reja. Y de preferencia pues en un lugar en el que puedas echarle un vistazo de vez en cuando.